¿Cómo están? Espero que estén súper bien el día de hoy Como pueden ver, por fin les traigo la actualización del caso de Alex Calvo is Haunted O sea, todo este caso que hemos tenido ya, creo que este es el quinto o sexto video sobre este caso Y pues todavía no nos acercamos ni al final de todo este de enrollo historia, pero que está súper bueno y por recomendación de ustedes me pidieron que todos los videos de Alex Calvo los pusiera en una misma lista de reproducción, lo cual lo van a encontrar eh, tanto en la cajita de descripción o se los voy a poner anclado en un comentario para que ustedes si no han visto todos los videos de este caso, si no saben muy bien el contexto de esta situación pues les voy a dejar ahí para que ustedes puedan ver eh, todos los videos y, se y, seper y saber eh, cómo va esta historia así que bueno, aquí va la siguiente actualización me voy a quedar justo, más bien voy a empezar justo donde me quedé en el video pasado así que pues si quieren ver como parte de ese video antes eh, pues adelante, porque si sí pasó un tiempo, si sí pasaron unas semanas antes de que yo volviera a hablar del de caso de Alex Calo Pero se me atravesaron un montón de videos y bueno Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos de una vez con este caso, con este video? Porque vamos a tratar temas muy interesantes Si sí, por sí el caso en sí está muy interesante, bueno... Pues cada vez se va poniendo mejor Así que antes de comenzar recuerden suscribirse para que choque el fantasma de este cuarto Yo, Mili, que anda por aquí haciendo ruidos de perrito Y pues todos los que cohabitamos en este cuarto al mismo tiempo Duentes y todo, estamos muy contentos Y aquí van a estar apareciendo mis redes sociales Instagram, Facebook, TikTok y Twitter Entonces estoy activa, entonces me pueden seguir Y por allá los espero yo con mucho gusto Vamos a comenzar con este video Ok, fantasmitas, les voy a dar como una breve uh, recapitulación de lo que pasó en el último video, ¿ok? En el último video estuvimos hablando un poco sobre lo que fue eh, la familia de Alex, porque recuerden que él nace en una familia que está como un poco separada, no, no se acuerda mucho, de repente su abuela se muere, le, le heredan la casa de su abuela pero cuando llega, pues esa casa le había ah, pertenecido a pues muchas generaciones atrás de su misma familia. Entonces tiene un montón de cosas y ahí es donde se va dando cuenta a qué se dedicaba su familia, por qué es que se separó y un montón de cosas más. O sea, van pasando los días, los meses y todo y va descubriendo cada vez más cosas. Bueno, entonces les digo, en el último video hablamos un poco sobre su familia, por qué fue que su mamá se separó de su abuela, por qué es que todo el mundo estaba como desbalagado por todos lados sin saber de nadie. Sí había una razón. Y al final, en el último video, él va a investigar a su jardín, que también tiene elementos raros, un, un árbol que nunca yo había visto, al parecer Alex tampoco. Y uh, bueno, tiene muchos elementos así extraños, pero uh, está como bardeado, ¿no? Eh, lo que es pues la propiedad de la casa... Y en todos los postes eh, de, de la malla, eh, tiene como unos, uh, pues unos símbolos, ¿no? En, así como de protección alrededor de toda la casa. Bueno, entonces ahí nos quedamos. Ahora, recuerden que Alex ha encontrado a lo largo de todo este tiempo como los diarios de su bisabuelo, donde él va relatando a qué se dedicaba, qué era lo que hacía, cómo lo hacía. Y ahí fue eh, donde descubrimos que tuvo que ver con el caso del exorcista, con varios como criaturas alrededor de pues de lo que es Florida, Estados Unidos. También vimos que estaba dentro como pues como de una secta, no quiero decir secta, pero así como que una asociación que estaba dentro de la Iglesia Católica, donde se dedicaban a hacer exorcismos, a ayudar personas que tuvieran casos así como paranormales o algo que pues o sea que nada más la gente de religión o algo así podía ayudarlos. Entonces también el bisabuelo de Alex tuvo que ver con el caso muy famoso de Robert el Muñeco, aquí les voy a poner una imagen para que sepan cuál caso, seguramente lo conocen, también conoció a los Warren y así, o sea, estuvo en varios casos muy famosos, pero siempre como por abajito del agua, ¿saben? O sea, no es como muy reconocido su nombre y demás, pero él estuvo presente. Entonces Alex, ah, o sea, como que su bisabuelo le dejaba varias pistas en lo que eran pues, sus diarios Porque ahí escribía todo, el nombre de la criatura, eh, cómo fue que se deshicieron de él, si pudieron, si no pudieron Si el caso fue un fail o si fue exitoso Total, el caso es que eh, esto es lo que hace Alex, ¿no? Hacer como una recapitulación Enseña varias fotos de su familia y pues ahí está diciendo de que con qué criaturas tuvo que ver no solamente trata como cosas paranormales, sino, pues, criaturas que, pues, no sé, o sea, ya ven que de repente que el monstruo del lago es cosas así, ¿no? Pero, pues, recuerden que esto pasó hace muchos años. Y, bueno, por lo que yo he leído y sabido, pues, este tipo de asociaciones dentro de la, de la iglesia católica sí existieron, o sea, sí estaban ahí. De alguna manera, sus familiares le tratan como de dar algún tipo de mensaje mediante sueños. Pero bueno, él no sabe si lo está soñando o por todo lo que está pasando, por todo lo que está investigando, pues realmente si sí es un mensaje o no. Pero curiosamente, dice que mientras veía sombras en su casa y demás, fue antes de encontrar esto. Y cuando tuvo este sueño, en este sueño le dijeron algo muy extraño. Le dijeron así como de que, pues o sea, no así específicamente, pero que viera abajo de las escaleras porque sí tiene como un recibidor o ahí donde es la, eh, la parte del comedor y sala. Ahí tiene unos escalones que pues la verdad yo en la vida pensaría como en mover porque sí es un buen pedazo que pues solamente con escalones, o sea, eran como tres o cuatro escalones. Pero bueno, las escaleras sí eran de madera, pero pues yo pensaría pues están pegadas a la pared o algo así, pero no. El caso es que las mueve y oh sorpresa porque, o sea, tapando con las escaleras, ahí había un espacio en la pared, un hueco en la pared, otro hueco en la pared, porque ha, ha o sea, descubierto que hay varios de estos huecos alrededor de toda la casa. Entonces ve que hay un hueco y pues que pues, él cabe, ¿no? Pero bueno, hasta le, le dice a sus hijas, a ver, esténse aquí pendientes de lo que pase porque me tengo que meter en ese hueco. Y si algo me pasa, pues llamen al 911 porque pues no sé qué me pueda pasar. Bueno, entonces se mete a ese hueco, pues la verdad este dice, o sea, mientras está ahí, pues ya saben, ¿no? Imagínense un hueco dentro de una pared desde hace mil años, pues está lleno de telarañas, así como de, pues ya, puro polvo y así. Al final encuentra un baúl. ¿Ok? Vamos a decir que es un, como un baúl, un maletero, pero no es como un baúl porque está grandísimo. Y entonces dice, ay, aquí está, no sé qué, lo voy a sacar. Cuando lo trata de, pues sí, como de jalar para moverlo, dice, está pesadísimo esta cosa. O sea, no puedo moverlo, yo agachado así y pues tratando de sacarlo está pesadísimo. Total, lo saca. ¿Cómo? No sé, pues a lo mejor con una cuerda, pero no sé. El caso es que saca el baúl y no tiene una idea de la cantidad de cosas que encontró adentro, porque ese baúl pertenecía a su bisabuelo, el bisabuelo que se dedicó pues a exorcizar gente, a ayudar con criaturas y demás. Entonces, imagínense la cantidad de objetos que había ahí en ese baúl. Encontró, o sea, aquí les voy a estar poniendo los videos eh, para que ustedes los vean, pero... Eh, tenía varios símbolos, primero que nada, afuera del baúl, ¿no? Así como una cruz, parecía este... O sea, como varios símbolos, no no para mí no tenía nada que ver uno con otro, pero pues al parecer sí, porque había una cruz, una, un pentagrama y así como varios símbolos, ¿no? Ok, entonces, lo primero que él dice es, ok, ¿estas cosas fueron utilizadas para cosas serias? O sea, imagínense que ustedes tener ahí una cruz con la que exorcizaron a alguien, o sea, pues sí, sí está fuerte. Entonces, eh, déjenme ver cómo me puedo proteger para yo ver lo que hay aquí adentro de este baúl. Bueno, entonces ya un video después sale que pone un círculo de sal. Yo desconozco totalmente si esto era suficiente o no. Pero puso un círculo de sal alrededor de todo el baúl, puso unas velas blancas y ahora sí se dispuso a abrir este baúl. Que les digo? Está enorme, tiene un montón de cosas adentro. Cuando él abre el baúl, ve que adentro hay como más baúlcitos chiquitos eh, y pues está como que separado por secciones, porque va abriendo uno por uno y se da cuenta que en el primero hay pues balas, cuchillos de plata, o sea como si fuera un kit para antivampiros, tipo. En el segundo que abre parece un kit eh, para exorcismos, porque hasta tiene como botellitas llenas de líquido, pero imagínense cuánto tiempo tiene eso ahí, bueno... Entonces, tiene botellitas llenas de líquido, eh, tiene un montón de papeles, obviamente, como más para complementar sobre sus diarios. Tiene infinidad de cosas aquí adentro, eh, como artefactos bien raros que yo nunca había visto. Velas, tiene un cráneo, o sea, tiene un chorro de cosas. Entonces, obviamente, en estos papeles él relata muchas más cosas. Y Alex, en estos papeles, descubre que efectivamente estaba... Como colaborando con la iglesia católica, porque habla mucho de un padre y habla mucho de, de una monja que le estaba ayudando a él. Entonces, también descubre que su bisabuelo, al ser parte de esta legión digamos, de personas que se dedicaban a esto, era la tercera generación dentro de su familia que se dedicaban a lo mismo. O sea, es decir, que el bisabuelo, el tatarabuelo y el tataratatarabuelo de Alex se dedicaban exactamente a lo mismo en la misma legión. Y al parecer, para ser parte de eso, tenían que pues, sí, desarrollar algún tipo de habilidad que curiosamente los tres tenían, ¿ok? Entonces, generación tras generación tras generación se heredaron como esa habilidad, entonces los tres pudieron ser parte de... Uh, y ya se cortó como que, como que esa habilidad a partir de la, de la abuela de Alex Luego pues su mamá y luego, él. Entonces ellos ya no tienen nada de esto Y al parecer, esta, les digo, esta legión a la que pertenecían Pues se deshizo completamente Como que por falta de fe o falta de lo que sea Pero les digo, según yo en un, O sea, hace mucho tiempo sí existían este tipo de cosas Y más, o sea, no nada más como para exorcismos y demás O sea, para un montón de cosas Bueno, también descubrió que... Eh, una de las razones por las cuales eh, como que su bisabuelo su y sus familiares dejaron de hacer esto fue por una misión fallida que estuvo como fea porque eh, tenían que rescatar a siete niños um, de una como secta satánica que los están maltratando y los querían como para sacrificios y demás, entonces mandaron al, al familiar de Alex, lo mandan. Y la misión fue semi-exitosa porque no pudo rescatar a todos los niños. Rescató solo tres de siete. Los demás murieron. Y esos tres sí, sí los pudo um, pues sacar. Pero les digo, no fue completamente exitosa esto. Y pues sí, algunos estaban poseídos y demás. O sea, sí estuvo como fuerte la situación. Él escribe parte de. Pero en lo final, o sea, hagan de cuenta que la misión la escribe él con, con su puño y letra. Pero como terminó, lo escribe, les digo, esta monja que le ayudaba mucho y ahí pone eh, Harold, que es el nombre del familiar de Alex, eh, todavía despierta gritando como, gritándoles, uh, como le gritaba a los niños que se pusieran atrás de él y no sé qué y todavía no puede superar. Como esta parte de que no pudo rescatar a todos los niños, le está afectando mucho. Y a partir de ahí, como que él empieza a dudar un poco de sus habilidades y deja totalmente, eh, pues les digo, esta legión con la que estaba involucrado. Y ahí es cuando, cuando él decidió guardar todos sus artefactos, estos que encontró Alex, y alejarse totalmente pero pues eso no significa que pues las cosas no dejaran de, de pasar. Les digo, o sea, que estuviera involucrado con, con el robert con el, el muñeco Robert, con los casos de los Warren, con un montón de casos famosos, eh, híjole, pues sí está muy interesante. Bueno, ahora recuerden que Froget, Froget es la rana esta que estaba dentro de la casa que... Ya sabemos que aparece y desaparece a como se le da la gana, o sea, no la puede controlar Alex, y de repente la deja por ahí y ya no está y pueden pasar semanas y no la ve y de repente aparece de nuevo. Entonces aquí todo este tiempo estuvo desaparecida, pero después de que encuentra todo este baúl vuelve a aparecer la rana. Y pues ahí la, ahí la tiene. Y por cierto, en este baúl también encuentra un montón de fotos antiguas. Al parecer es el padre y la monja que le estaban ayudando, como les comenté anteriormente, a eh, todos sus casos. Y encuentra unos libros. Como libros que tenía este señor, su familiar, pero que no... Por ejemplo, no los encuentras en ninguna librería. O sea, están como que en la parte de sección prohibida. No son libros que... Pues de conocimiento general, como que puedes tú comprar, no. O sea, definitivamente no están en ningún lado. Y él dice que realmente cree que estos libros... O sea, ni siquiera los puede leer porque están en latín. Y entonces dice, ni siquiera creo que yo deba de tener estos libros. O sea, estos libros eran para algo en específico y es por eso que no se encuentran como en cualquier lado que los ha googleado, buscado y definitivamente no los encuentra por ningún lado, pero les digo, todos los, todos los artefactos, artefactos que hay aquí son, les digo, eh, como por específicamente para algo, o sea, lo del exorcismo, la cajita que está dentro de lo, de lo que es exorcismos, lo que parece eh, les digo, como de matavampiros, hay un montón como de. ¿Cómo les digo? como de dagas de plata, se ven los objetos súper viejos, pero al mismo tiempo como pues cuidados, ¿no? porque pues bueno si alguien nos mete en un baúl y ya no lo vuelve a mover, pues a lo mejor el tiempo nada más hace como que se oxide un poco y demás pero los todos están súper bien y él dice que sinceramente ya no le quiere mover mucho al baúl a sacar más cosas porque definitivamente tiene muchas cosas antes de protegerse muy bien, dice no soy tonto yo tengo pues, dos hijas y si pues yo me pasa algo, o sea, ¿con quién se van a quedar mis hijas? Entonces, eh, en eso está. Hasta aquí nos vamos a quedar el día de hoy. En que él está viendo cómo protegerse más para poder seguir sacando cosas del baúl. Pero hasta ahora, lo que ha leído, lo que ha visto, lo que ha sacado, pues solamente alimenta más la, su teoría que eh, viene de una familia... Eh, pues de cazamonstruos, no tengo idea cómo ponerle el nombre, pero pues cada vez, cada vez se confirma más Y ahora lo último que dice es que su abuela, antes de que se separara toda la familia Porque se separó cuando él tenía como 5 años Que su abuela le contaba mucho una historia como de hadas y cosas así Y que él a raíz de eso escribía como historias O sea, ya de adulto él escribió historias basadas en lo que le contaba su abuela pero a raíz de que ha descubierto todo esto, pues se da cuenta de que a lo mejor no eran tan historias, sino que era algo que la abuela sabía y que le contaba a él. Algo así como bonito, ¿no? hay las alas y me hacen favores o algo así. Pero pues está basado en algo que ella sabía. Pero pues les digo, como pues, a los cinco años dejó de verla. Y pues ya no la volvió a ver hasta que, o sea, ya no supo de ella hasta que supo que le heredó su casa. Pues bueno, entonces pues está difícil saber. Pero bueno, fantasmitas. Entonces esto ha sido todo por el video de hoy. este Y ahora sí, les digo, les voy a traer ya más seguido este caso. Porque cada vez estoy como más involucrada. Y cada vez hay más cosas y sube y sube y sube videos. O sea, todavía nos queda un montón por cubrir. Así que espero traerles estos videos más seguidos. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente. Les mando mil besos. Y pues los espero en mis redes sociales para ya platicar un poquito más. Les mando muchos besos. Bye.